de más en cada Vamos a ver, ¿tú de qué lado eres? ¿De este o de este? Ese era difícil, esa la ha hecho para pillar, ¿no? La pregunta. Eh, vamos a ver. Espérate, que esto me está fastidiando. Vamos a ver. ¡Cadena! ¡Eh, un momento! Allí, vosotros dos. ¿Alguno de los dos creéis que lo ha hecho bien? Ninguno, ¿no? Cero puntos. Volvéis a vuestro sitio. Vamos a ver. Lo primero es, es que tenéis que cogeros en el centro. Vamos a ver que haya, por ejemplo, un margen de error. No sé, hasta la primera estafeta. Pero es que habéis cogido ya todo allí suelto. Fatal, los dos equipos fatal. Venga, todos sentados. Ya, volved a vuestro sitio. Cero para todos. Cero para todos. Bien. Ahora. ¡Aro! equipo ha juntado los aros. Venga, volver. a volver. Eh, ese equipo ha juntado los aros. Eh. Empezamos desde el principio. Los aros a su sitio. Los aros. Todos los aros. Rápido. Venga. E. Eh, vol eh, volver a donde estabais sentados. Si lo habéis hecho mal, se corta. Lo habéis hecho mal. El juego consiste en que. El juego consiste en que todos estéis juntos, no se junten los aros y vayáis pasando. Si lo juntan aquí, lo juntan allí, pues no hay juego. ¿Lo entendéis? Igual que si digo otra palabra, pues tenéis que estar juntos, si sí, tenéis que estar juntos, lo que sea, o hacer el recorrido que hay que hacer. Si, por ejemplo, digo Tren. bien empezado. Eh, eh, una cosa, eh, tenéis lo que es un sentimiento así agonístico por hacerlo bien, brutal, ¿eh? Estoy, me está dejando esto impactado, ¿eh? Venga, a vuestro sitio, no, no cambian marcadores, que los dos lo han hecho fatal. Vamos a ver, estos se han juntado en aquella esquina a dar vueltas, eh, El recorrido, ¿eh? que o por aquí o por allí salgáis, le dais la vuelta a todos los conos y volvéis por dentro de aquel cono y estáis siempre por fuera, o sea, vais por fuera de los conos y os metéis por donde están los marcadores y os cogéis todo en la línea central, os cogéis todo en la línea central, venga, volvéis a vuestro sitio. Sí o no, a donde estuvieseis vosotros de marcador, a donde estuvieseis de marcador, ¿eh? ¡Cangrejo! Sitio, que tardéis más tiempo en poneros Venga, que estáis tardando mucho tiempo en poneros Venga Sentaros, venga ya rápido Ilia Venga al suelo Al suelo sentaros Tren Para el equipo impar eh, 20 puntos Para el equipo impar 20 Porque soy vosotros es eh, eh, Una cosa eh, eh. Hay que tener en cuenta El detalle tan interesante Del equipo par Que unos que estaban sueltos Y no llegaban a coger al otro Decían, mira, los otros se han soltado Pero coge tu artullo Venga, volvéis a donde estabais. Venga, volvéis a donde estabais. No, ahora no, ahora no se cambian puntos. Donde estabais la última vez. Donde estabais la última vez por pareja. Venga, rápido, rápido, que esta es la última que es. Y le damos 30 30 puntos 40 puntos al ganador, 40 puntos al ganador. 40 puntos al ganador. 40 puntos al, punto al, punto al ganador. Le damos 40 puntos al ganador y le damos la opción de que gane al equipo impar, al equipo par. Siempre que lo haga bien. 35 puntos al equipo ganador 35 puntos al equipo ganador. 35 puntos al equipo ganador Lo que significa que Aunque lo han intentado luchando Bastante menos que los impares Por eso pierden pares Y ganan impares ¡Sí! Acabamos eh, Y solamente quiero deciros Que un juego tan sencillo como par o impar Podéis meterle muchísimas cosas